am quién es la Lazarino es un ser humano como cualquier persona normal ya que siente un gran apetito y desea comer a un ser humano y el creepypasta es algo decidida, transformarle en un demonio, su lado humano inocente es cuando ella empieza a sentir apego con la carne y desea comerla sin parar. Su lado final más conocido como Salgolit forma demonio y sus manos se transforman en garras, sus ojos empiezan a sangrar y le sale un líquido viscoso veneno. En ese momento es un demonio con apetito voraz y desea comer a todos los que estén en su camino. ¿Y ella esa es la hija de Salgo? Y la hermana de Insane quieres decir y es la hermana de Jeff Fox, contraparte de Jeff The Killer y bienvenidos una vez más de este mundo creepy zeta les habla Summer Lilat aquí comenzamos antes de empezar. Acredito su creador Juli Saneco Z Prop, aquí en la descripción tendrá su página, X de ahora si comenzamos relata su historia. De acuerdo con la leyenda, muy sonada en los círculos oscuros del internet la historia de Lorete Lazari se conoce por una carta que un día se encontró entre los viejos papeles de una casa abandonada. Punto. La carta se ha perdido, pero algunos de los lectores recuerdan lo suficiente para dar una idea de lo que decía esto. Un día, mientras me encontraban en la biblioteca, concentrada buscando algunos libros y recolectando datos sin parar para un trabajo tuve la extraña sensación de alguien que me observaba, fue ahí que lo vi. Era el chico más guapo que hubiera conocido, tenía una mirada brillante e integrante. Le sonríe algo nerviosa y él me devolvió la sonrisa, con eso fue suficiente para que me le acercara y me presentara. Pasamos toda esa tarde hablando, conociéndonos y establecimos una gran relación. Había algo en el cautivante, parecía irreal y divino. Punto. Le confié mi vida, mis secretos y de alguna otra forma, ahora que lo pienso él siempre evitó hablarme de su vida, no comprendí esa situación y ese halo de misterio, hasta que tuve a mi hija Lazarí. Una niña igual de divina y cautivante que su padre punto pero mi esposo y padre de mi pequeña hija desapareció y quedé sola con mi pequeña. Yo era feliz con mi pequeña y hasta que nuestro mundo cambió a ser feliz a brusco cuando el día en el que ella cumplió cuatro años punto, su aura atrayente se transformó en algo más en algo maligno. Sus ojos ya no reflejaban la misma inocencia y ahora poseían un destello rojo como el fuego del averno. Lazarí se ha quedado sola. Un día mientras me encontraba en el patio, leyendo y tratando de encontrar una explicación de los cambios de mi hija, pasó algo horrible. Lazarí atacó a un vecino, se lo devoró como si fuera un perro rabioso atacando a una prisa. No podía permitir que me arrebataran a mi Lazarí, así que me deshice del cadáver y encerré a la niña en el sótano. Pase noches en vela investigando, tratando de encontrar una solución, Pasaron muchos meses y por fin hallé la respuesta, Salgo me había enamorado de un demonio. Punto, salgo y lo peor es que mi hija se estaba transformando en un ser sobrenatural y en el proceso estaba perdiendo su corazón. Punto, hice hasta lo imposible, juro que lo hice, quería sacarla la maldad de ella para que volviera a ser la misma niña dulce. Punto, sin embargo, le estaba haciendo daño a ella al someterla a un sinfín de exorcismo y al final me estaba haciendo daño a mí misma. Mi hermosa Lazarí, sé que en algún momento encontrarás esta carta y te preguntarás tantas cosas, quiero pedirte perdón por hacerte sometido a tal martirio, pero más que todo quiero pedirte perdón por dejarte sola. Alguien quiere atraparte y usarte, a través de mi punto así que Lazarí, hazle caso a mamá y sé precavida, y vete a ese lugar en el bosque donde una vez acampamos. Te amo.